Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color ¿Eh? Así Aquí es. estamos, en vivo, en vivo y a todo color En vivo y a todo color Y miren qué hermosas flores, ¿verdad? Preciosas Preciosas flores Pues estamos en vivo y a todo color Preciosas Bueno, flores. pues estamos contentos, estamos felices de poder estar una vez más con ustedes Y aquí estamos Así es, amén Miren, qué hermosa flor. Ay, Glorificado se me hizo el <ríe> bueno, bueno, sea el Señor. recordarme de tu juventud. Bueno, bendito sea el Señor. Para honra y gloria del Señor. Damos gracias a Él por todos los días, todos los días. Damos gracias a Dios. Amén. Por su bendición, ¿verdad? De, de que nos tiene todavía aquí en este mundo, en esta tierra. Yo creo que nos tiene con un propósito. No, es, no estamos nada más porque porque queremos estar señor gracias glorificado gracias se señor decidió. por las palabras de mi esposa no estamos aquí por casualidad no porque hay, hay un propósito hay un propósito en todo en todas las cosas y déjame decirte algo tú que estás ahí ya en la cámara detrás de la cámara de nosotros allá donde tú estás viendo en este momento Nadie nos ve y nos escucha por mera casualidad. Y no. esto lo hemos dicho centenares de, de veces a través de los medios, sí, a través es. de la radio, a través de, de lo que hemos hecho. Uh -huh. Y es que creemos esto verdaderamente, que nadie nos ve o nos escucha por casualidad. Me recuerdo no. cuando salimos en la radio en, a medianoche, eh, que de casualidad los puse No, no, no fue casualidad. <risa> Había un no. propósito, porque Dios sí. hizo grandes cosas y hizo grandes maravillas. Amén, amén, así es. Y aquí estamos con un propósito. Con un propósito. Y tú nos ves y nos escuchas, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén, así es. Bueno. Pues, Alabado y glorificado es el nombre del Señor. ¿Somos le damos amigos? la bienvenida a sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. El Señor les bendiga y pues le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente pues otro mensaje, precioso mensaje y esperamos en el Señor que el Señor uh, redarguya sus corazones y, y, y puedan entender, discernir este mensaje porque... El Señor nos ama a todos por igual, lo que no ama es, es lo que el, el, el pecado, uh -huh. el desobedecer. Miren, a propósito de, de eso que estás comentando, sí. ayer hablábamos con una de mis hermanas, porque tengo varias, eh, una de mis hermanas eh, que vive en la frontera, allá en Reynosa. De donde prácticamente, bueno, yo soy de ahí, de, de, de, ese, Ajá, de, esas de ese terruño. Tú sí. llegaste ahí chiquita, pero yo, yo nací ahí. Así es. Okay. Eh, y nos platicaba en parte, es mucho lo que hay que hablar, pero todo, nos platicaba todo, lo, en que, parte, todo lo que está pasando. este Pues una situación crítica. Muy crítica, muy difícil. Se ha repetido la historia. Y. Pues mucha muerte, eh, mucho crimen. Mucha muerte, gente inocente. Y esto nos hace pensar y creer la inmensidad de violencia sí. y la necesidad y la intensidad que debemos de tener de la oración en favor del pueblo. Sí, sí, amén, así es Oh, como hace falta mi amada Cómo hace falta mi amado, ¿Cómo hace falta, que mi amado sí. El que tú y yo y todos nosotros Podamos estar en una sintonía con Dios Así es Para poder, pues, interceder Interceder, interceder Por aquellos que no conocen todavía Así es, así es Y, y aunque no lo creas De Dios se ha hablado desde hace muchos años Podemos ver en la Biblia que cientos y cientos de años antes de Jesús, ya se hablaba de, de, del Padre, sí, ya se sí, hablaba claro, de, de Dios. Claro. De cómo claro. nos sacó de la esclavitud, algo vamos a ver ahorita. Así es, así Pero es. Pero después viene Jesús para ser nuestro salvador, nuestro libertador. A Amén. través de su sacrificio en la, de en la cruz su de Calvario. Sacrificio, su vida que, que dio por, por nosotros. Y ahí es donde a veces nos equivocamos y erramos en cuanto al sacrificio de, del Señor. Así es. ¿Por qué? Porque Él vino físicamente, murió físicamente y se fue físicamente. A la casa del padre. Así es. Pero allá están preparando moradas y esas moradas son físicas, allá en la en, en, en el, la ciudad de Dios. Así es. Pero ¿sabes qué? En las mansiones Muy celestiales. poquita gente cree eso. Sí, a pesar de que pues ya tantos, tantos años y, y pues hay mucho mensaje, mucha predicación y todo, pero como que la gente... No, muy ausente no, no hace muy caso. ausente entonces mi amado mi amada ese es el punto de que por qué estamos aquí mientras que tengamos vida y estemos en este conocimiento tenemos que seguir con este pensamiento amén, amén. cómo poder ayudar a entender así es fíjense nomás el título Como del tema de hoy de mi especial tesoro Sabías tú eso? Que nosotros venimos a hacer un especial tesoro para Dios. No sí, es casualidad. Sí, no, no, no, no, no. No es casualidad. No, no es casualidad. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios es su especial tesoro. Sí, amén, amén. Así y hay es. que ser del pueblo de Dios. No hay que ser un ciudadano más de un país, sino del pueblo de Dios. Y para eso se requiere así que es. Cristo Jesús entre en nuestra vida, en nuestro corazón uh -huh. para poder ser de ese pueblo de Dios. Así para es. Para poder ser ese, ese eh, especial tesoro. Amén. Y, y, y, y así este eh, pues muchas partes de, de la Biblia nos habla el, el, el propósito que Dios tiene para, para la humanidad, ¿verdad? para nuestras vidas. Ahí en Segunda de Pedro eh, perdón, de Pedro 2.9 dice más, vosotros sois mi linaje escogido. Uh -huh. Real sacerdocio. Real sacerdocio y nación santa. Fíjese, nación, nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido Para. por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su, a luz, su admirable. luz admirable. Uh -huh. y, sí, y que en otro tiempo no, no, no éramos pueblo. Sí, pero ahora sois pueblo de Dios, que Amén. en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria al Señor. Así es. Alabado sea su nombre. Entonces, Amén. mi amado, mi amada, escuchemos palabra de Dios y permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Aleluya. Y Amén. nos vamos Así a la escritura. Es. en en el libro de Éxodo, allá en el Antiguo sí. Testamento, en el capítulo 19, y empezamos a leer así. así. Es. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, que nos dé la, la sabiduría, el discernimiento y que todos podamos entender su palabra, qué es lo que nos habla, qué es lo que nos dice el Amén. Señor. Ahora, pues, si dieres, dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seráis seréis... Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ves en nada más? Mía es toda la tierra. Mía nada más. ¿Qué, qué hermoso. Ahora, pues, Aleluya, Gloria al Señor. Si diéramos oído, oído, ¿a qué? A la voz de Dios. A la voz de Dios. Dar oído a la voz de Dios, mire, es lo que menos interesa a la gente, sí, es lo que menos le interesa a la gente, porque oigan hablar de Dios y lo primero que hacen es cambiarle o apagarle o irse a otro lugar, sí, sí, sí, definitivamente, estamos eh. totalmente convencidos de eso, de que esa es una gran realidad, son muchos los años que tenemos ya nosotros en, el, en este camino y nos consta que la inmensa mayoría no anda buscando de las cosas de Dios. No. Déjame terminar. Ajá. Y lo voy a decir el por qué. Porque yo era igual. Sí, sí, sí. Yo era igual. A mí sí, no me sí. interesaba nada. Sí, claro. Así así Entonces, es. si a así mí es. no me interesaba... ¿A cuánta gente más habrá que no le interesan estar escuchando palabras de Dios? Exacto. Y ahora yo y tú estamos haciendo esto. Los bueno, que no. Porque no queríamos saber que nada que no, de esto. Que no, no, no, no, nunca pensamos, ¿verdad? Este, pues eh, estar así como estamos ahorita. Pero el Señor en su grande amor y su grande misericordia, Él nos, nos ha estado dando de Él. Amén. Amén. su grande amor y su grande misericordia. Pero hay, hay una frase que, que, hay una frase que usamos, este, tal vez uh, algunos la, la conozcan, otros no, este, que usábamos o, o decíamos, antiguamente cuando, cuando todavía no teníamos, este, la tecnología, mm. este, eh, después empezó poco a poquito, poco a poquito. Uh -huh. Entonces, en aquellos tiempos, se, se echaba un, una moneda, un 20, para que te diera tono. Uh -huh. si no Ajá, en el, el teléfono. Sí, si en el teléfono. Si no daba el tono, pues todavía uh -huh. no te podías comunicar. Exacto. Tenía que dar el tono al caer el 20. Entonces, eh, dice uno, no, hombre, es que no le ha caído el 20. <risa> <risa> No, no, te dice no. la antigüedad. <risa> no se ha caído no. el 20, no le ha dado tono. No ha podido entender, no ha podido discernir, pero esperamos en el Señor que Él empiece a, a, a darles el, la pauta y el tono para poder escuchar su palabra y entender todo lo que Él No, no sé de dónde salió esa, esa frase, Ajá. pero al menos en México fue muy, muy, muy, muy popular. Común. Demasiado. No, es que no me ha caído el 20 No te ha caído el 20 Ay, Dios mío O sea, no ha agarrado tono mm. no, no no, no, te has podido comunicar, comunicar. Como, como es de, debido sí. no, no, no has entrado en el contacto Con la otra persona Con la otra persona verdad. Entonces, este, eh, <risa> Entonces. <risa> Bueno, pues, empe pues empezamos en el Antiguo Testamento <risa> Pues sí, pues sí eh, Y es que esto se convierte en una realidad Sí Sí, sí, todavía estamos viendo las cosas y todavía no, no cae el, el 20, no cae el tono. Miren, ese pueblo de Reynosa, yo lo conocí de pequeño, ahí nací. Para nada, para nada, absolutamente para nada, es lo mismo de hoy. No, no íbamos a... Éramos tenemos... un pueblito chiquito. Eh, uh -huh. Casi nos conocíamos todos, casi. Era imposible que todos, ¿verdad? Pero nos conocíamos muchos. Sí. <coughs> Pero... Ya ahorita ya la gente no se conoce, porque pues ya hay mucha gente de otras partes. Miren, les voy a, a comentar algo que nos, nos está pasando ahorita a nosotros, en cierta forma. Vimos un video eh, de la ciudad de Monterrey de todo lo que es la trayectoria del río Santa Catarina. De allá donde nace hasta que pasa por la ciudad y todo eso, ¿no? Y todo eso fue tomado a través de eh, de un dron. Sí, de los drones. Los, los drones son especial. Sí. Y le digo a uno de mis cuñados que está eh, allá en Monterrey. Eh, nos decimos compadre porque le pues, bautizamos a su primera hija que ya lamentablemente ya falleció ah, no hace mucho, hace unos, un mes. unos meses. Yo, con, oye, le digo, compadre, fíjate que pues eh, acabo de ver hace unos días un, un video como tipo tutorial de lo que es el río Santa Catarina, un río que casi nunca tiene agua. Es una. ...nebrita de agua nada más. Pero cuidado... ...cuando llueve en la sierra... ...porque se baja sí, el agua sí, y, sí. Olvídate, y... olvídate. Este destrozo. Ok. Entonces... ...¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Este, el cambio que ha habido. Un cambio... ...extraordinario. Cuando yo empecé a ver... ...puentes y más puentes y más puentes... Y el crecimiento de la ciudad. Eh, grandísimo Que ha crecido para todos lados. Sí, porque tenemos muchos años de no ir para sí. allá. Sí, nacieron los hijos varones, pero... Así es. Eh, Era otro mundo. Y cuando vi este dron, o sea, es, es, este video. Ese video. Dije, wow. Esto yo no lo conocía. Y ahorita nos pasa lo mismo con nuestro pueblo. Ya tenemos años que no vamos a Reynosa. Uh -huh. Muchos años ya. Pero no es el mismo pueblo que nos vio nacer. No, y no son las mismas gentes también. La maldad ha crecido tanto, pues le digo que no toda la gente sabe y conoce de Dios. Increíblemente. Increíblemente sí, sí, sí. Por eso no podemos dejar de predicar No podemos dejar de hablar de las cosas de Dios Porque hay una Inmensa mayoría de gente Que no saben nada de Dios Todos los países comunistas No saben de Dios eh, Con excepción De algunas cuantas personas que se atreven A a ir sí. a predicar que lugares, han, misioneros, misioneros, y sí que ha, están yendo para allá y que han dado a, a veces hasta su, su vida, vida, han muerto muchos, muchos, muchos y de han dejado algunos brotes por ahí de, de, de, de, del de, evangelio. Así es, y la gente ha sido hasta perseguida. Uh -huh. Entonces, qué, qué tremendo es, mi amado, mi amada, que a más de dos mil años de que Jesús vino. Todavía haya una gran cantidad de vidas, de vidas de personas mucha gente, que mucha no gente. conocen del Señor. Y se ignora que nosotros como pueblo de Dios somos el el tesoro. Dice el Señor, este dice que muchos son los llamados, Mas pocos pero los, pues, pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos son los que quieren Caminar y transitar por esa tierra. Amén. Así es. Vamos Así al, es. al tema. Aquí. Entonces, ahora pues, ahora pues si diéramos dieres... si oído a, uh -huh. a, a la voz de Dios uh -huh. y guardar es mi pacto, uh -huh. ¿cuál es el pacto? Este: la palabra. La palabra. Guardar el pacto de Dios. Guardar su pacto, guardar su sí, palabra. su palabra. Guardar sus Obe, mandamientos. Obedecer. Obedecerla. Y, y sigue diciendo ahí. ¿Y vosotros? vosotros... seréis mi especial tesoro. Uh -huh. Imagínate, mi amado. Cambiar de categoría de, de, de, de, de, de quién somos. De quiénes somos, sí. Amén, amén. Así es. Miren... Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Comentaba hace un momento, mm -hmm. antes de empezar aquí a estar frente a ustedes, a través de esta cámara. Platicaba pues yo con, con mi esposa. Los que saben de Inglaterra, de la reina Isabel Ayán, la reina de, de, de ese territorio, todo el protocolo que se lleva para poder ir a ver, nada más a ver de lejos a la reina. Uh -huh. O alguna ceremonia especial o... de, al, de algo, ahora que murió el el, rey. el, el esposo del es príncipe. Sí. Uh -huh. Entonces, mi hermano, mi amado, y nosotros tenemos acceso al rey de reyes y señor de y señores. Señor de señores, amén. A través de aceptar aquí tu Jesús en nuestra vida, en su corazón. Aleluya. Y tomar su ley, su pacto. Su bendita palabra. Que nos da todo el conocimiento y entendimiento para esto. Pero la Biblia es lo que menos agarramos y menos leemos y menos vivimos. Sí, y esto también. es increíble, mi amada, mi amado. Y por eso estamos aquí tratando de ayudar a entender. Este, este tipo de conceptos. Y sigue diciendo aquí. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, un día me un perdón, poquito. Perdón, perdón. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos, amén menos Fíjate qué tremendo. Sobre eh. todos los pueblos. sí. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Amén, amén. Gloria al Señor. Pues sí, eh, de, él, de él a la tierra y, y, y, y todos, él nos hizo no nosotros a nosotros mismos. O sea, la reina Isabel es reina nomás en, allá en Inglaterra. Sí. Nosotros estamos llamados a ser el tesoro especial de Dios. ¿Te das uh -huh, cuenta? Uh -huh. Y esta es para ti. Y es para todos los que se atrevan a creer amén, en amén. Jesús, en su Hijo amado, y recibirlo en su corazón. Sí, amén. Para amén. pasar de la, hacer de la familia de Dios, para ser su especial tesoro. Sí, amén. Así y, es. Y ahora sí, sí y el, lo que decía sí, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y, y gente, gente estamos llamados a eso. Gente santa. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso, a, a ser un reino de sacerdotes. Y gente santa. Amén, así es. Estamos llamados para eso. Entonces, si somos esa clase de gente, ¿quién va a tomar las armas para andar matando gente semejante a ellos? Uh -huh. Pues no. Pues nadie. No, pues nadie. Nadie. Nadie. ¿Nadie? O sea, ¿qué, quién, ¿qué nos está pasando? Uh -huh. Esto lo comentábamos ayer también, mi esposo y yo, ya fuera de cámaras. ¿Qué, qué será lo que nos está pasando? Que no podemos entender, no podemos comprender lo que está sucediendo. Sí. sí. Aún los gobernantes no se están dando cuenta. Ni siquiera qué, qué están haciendo. Sí, lo, lo siento, ¿verdad? Que lo, lo, lo que pasa es este que el, el, el príncipe de, de, de esta tierra, ha venido a cegar el entendimiento. Hay una ceguera de oídos y de ojos y de todo. Ese es el príncipe de esta tierra que es el Satanás. Así es. tengo por ahí otro pasaje más para leer? Sí, sí, de Deuteronomio. 4.20. Ok, vamos allá. El 4.20, ¿qué uh -huh. nos dicen Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. Uh -huh. ¿Para? ¿Sí? El, el, del horno de hierro, ¿a qué se está refiriendo aquí? Uh -huh. Para el ¿Ya? pueblo de, de, de Israel, Egipto fue la tierra de esclavitud. De esclavitud. Uh -huh. Las cárceles normalmente tienen hierro, las rejas uh -huh. que no te permiten salir de ahí sí, pues no si estás encerrado. Ser. Claro, así es. Entonces sigues diciendo y de, de, de Egipto, o sea. Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, uh -huh. para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Para pues poder ser el especial tesoro. Uh -huh. Todo Así esto es. viene de parte de Dios. Nos lleva, aquí estamos leyendo 1450 años antes de que Cristo Jesús viniera a nacer. Uh -huh. Entonces, el pueblo había estado sufriendo uh -huh. por sí, años, por, por generaciones. Años. Pero bueno, Así un, un día hubo gente que le creyó a Dios y le sirvió y Dios hizo lo que tenía que hacer. Entonces, Moisés es, es uno de ellos sí, en sí. la antigüedad. En antigüedad. Ok. Y de ahí nos pasamos ahora. Es el Deuteronomio 7. Uh, de Deuteronomio 6, ¿verdad? Deuteronomio 7, 6. Ok. Y estas palabras que yo te mando hoy. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres. Uh -huh. Pueblo santo para Jehová tu Dios. Uh -huh. Fíjate nada más. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínate, venimos a hacer algo especial para Dios. Especial. Y esto a veces no lo entendemos. Sí. Somos cabeza muy dura. Y no lo entendemos. No entendemos el plan perfecto de Dios. Miren. A, hace rato le mostraba a, a mi esposa el desarrollo de todos los videos que hemos uh -huh. hecho eh, en, en YouTube y ahora también a través de esta, de, de esta plataforma. Y ahora los tengo en, en ambos. no uh -huh. Pero Voy a comentar otra vez más... A mí no me gustan... El que me pongan... Me gusta... Uh -huh. Lo que me encanta es que lo compartan... Sí... ¿Y sabes por qué? Porque el me gusta solo... Es nada más... Como un... Un cumplido... Como un, como un cumplido... Para los que estamos haciendo ese tipo de trabajo... Para los que se dedican a eso, hacen material especial, pagarán muchos me gusta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen clic en un me gusta, ellos reciben unos centavitos, pero lo reciben. No reciben. Uh -huh. Y buscan que se hagan millones y millones de, de me gustas uh -huh. en todo lo que ellos están haciendo. Uh -huh. Y muchos de eso están en esas láminas Así aparentemente es. bonitas, con mensajitos bonitos de colores. Que, que, que, y que, que, a los cuales paisaje. tú les puestes, has puesto me gusta y lo has compartido incluso. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque Pero sí, eh, esas personas se dedican a eso. Sí. Por los me gusta. Porque los me gusta son dinero. Uh -huh, exacto, exacto. En, en, en, en muchas es. de esas cositas que hay dentro de, de las páginas, de, uh -huh. de, pues de, de esas de, de, de entretenimiento. Estamos conscientes que estamos en una página de entretenimiento. Pero aún aquí queremos llevar un mensaje diferente. amén Así es. Así y qué es. bueno, y eh, gloria a Dios, porque existe esta oportunidad también para nosotros de poder llevar un mensaje. Así es. Porque queremos ser como ríos de agua viva en la que va fluyendo por donde vamos pasando. Y entonces... Ahora, ¿por qué les decimos todo esto? Porque nos falta conocimiento Sí, sí, exactamente me Falta conocimiento Y ustedes cuatro seis lo dicen Mi pueblo perece porque le falta Conocimiento Entonces, ¿cómo vamos a saber de nosotros Más de Dios? Si no leemos si, las escrituras Si nunca agarramos la Biblia Y por eso yo me he atrevido a decir Si al lugar que tú estás yendo, mi amada al lugar que tú estás yendo, mi amado, no están usando la Biblia para predicarte. O le dices a la persona que predica que use la Biblia o que tú te cambies. Así con esa valentía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no puedo estar predicando con un teléfono o, o con una tableta. Tienes que predicar la palabra de Dios para poderte decir... Hey, aquí, aquí dice, mira, y porque aquí dice, yo te lo digo. Así es. Entonces, Y, y, y bien, bien importante. Sí, entonces por eso lo, nos atrevemos a decirlo. Yo sé que muchos pastores no, que, que modernos no, no les gusta esto. Uh -huh. Porque ya no usan la Biblia. Sí, no, no. A lo mejor sí la usan para estudiar eh, en sus momentos de, de meditación y todo eso. Bueno, a lo mejor nomás agarran el teléfono y ahí... Están editando con, con el teléfono pues, uh -huh. yo, yo yo no sé no, no conozco la vida privada de cada quien Así es Pero los resultados se ven En la pantalla cuando ya ellos hacen sus videos O están en vivo predicando Así es Y eso ya es cuando nos damos cuenta Que pues Miren Otra cosa que sucede Las casas de Dios Las hemos hecho Como teatros donde hay artistiada por así llamarle uh -huh. y no que seamos en contra de la música o, o, o de los cantantes no no no no, eh, no, hay, no. hay talentos es pues que se o sea se, se, se, ha, va usado, más allá. se ha usado mucho el, el atractivo visual este con relación a las luces de colores a los humos y todo como se hace en los shows verdad uh -huh. eh, que hay y entonces como como dándole mucho, mucha atracción para que la gente pueda ir y se sienta a gusto, se sienta bien. Pero no es por ahí. De, no, no es por ahí. ¿De que Esto me hace pensar, hija. Pues le digo, hija, no que sea mi hija. Es... De, de cariño, de amor. De cariño, sí. <risa> digo, para que no vean mal. Oye, ¿está con la hija o con, con la esposa? No, pues, es mi esposa, <risa> pero yo le digo, hija. Eh, por costumbre, sí, sí. de cariño, esa es a la que más amo y, y pues bueno, y, y como no hay otra pues es con esa me quedé nada. Continúa, continúa. Ok. Cuando nosotros manejamos una librería cristiana por algunos años, y buena cantidad de años, pero hubo un día en que esta mujercita y yo pudimos reconocer que ya no era el tiempo de la librería. Oh, sí. Ya, ya, ya, ya el, no era el tiempo. El, el señor, el señor nos, nos abrió los ojos, no, el entendimiento, porque nos, estábamos en, en un torbellino, en medio del torbellino, de, de, de, de, lo, que se, de lo que se estaba este, uh -huh. usando y la gente estaba pidiendo más, más y más y más y más. Y, y, y se va en vicio, ¿verdad? Con, con, con los artistas. Uh -huh. Se va en vicio. Porque están poniendo en la radio, pues, uh, lo que más se oye, lo que más se gusta y, y, y como quien le está dando el dulce a la gente, a los oídos. Entonces, ok, entonces, la librería se convirtió en una casa de música, donde la gente iba a buscar más música y buscaba mucho la, la cuestión de las pistas uh -huh. para poder cantar, sí. lo, de, de los cantos que más les agradaban a ellos. Pero todo eso fue aconteciendo poco a poco, no fue de la noche a la mañana. No, fue un, un, un proceso, un proceso, un, sí. Y hubo un momento un poco que poco. nos dimos cuenta, oye. ¿Qué está lo, pasando? A, los libros no se mueven, no, no se venden. Las Biblias. Las Biblias no, casi un, no se venden. Un poquito, era pura música. La venta del día. ¿Era más bien a través, a través de, la, de, de la música? Era de la música, sí. Y nos hizo pensar muy, muy, muy seriamente. No estoy enojado con la música, no estoy no, enojado no, con, no, lo, no. con los músicos. No, no, claro que no. ahí disculpen no sé qué, qué, qué pasa con a veces con la imagen que, que se va media... Borrosa. Eh, media borrosa, pero no, no, no sé, será el internet, no, no sé, eh, o será el enemigo que está queriendo ahí perturbar. Eh, disculpen es, esas cuestiones, eh, pero aquí estamos, aquí estamos. Y, y esto nos hizo reflexionar reflexionar e incluso cerramos la librería. Sí. Y este, estamos hablando ya más de 20 años de eso. Sí, sí, como ven. Nos hizo sí, pensar sí. Muy, muy, muy, muy seriamente. Uh -huh. Y esta es una experiencia que nosotros vivimos. Sí, nosotros vivimos. Vivimos, vivimos de, esta la, experiencia, la experiencia por años. Sí, claro, claro. Y es una experiencia que muchos pastores no la han podido vivir. Pues no. Porque no tienen la librería. Sí, no, no. Y no saben lo que la gente anda buscando. Claro, claro. Entonces, y los que menos visitaban eran los pastores. Los hermanos sí, porque les encantaba cantar y, y pues, iban por pistas y, y la, por la música y todo eso. Sí, por Entonces, eso. Entonces, pero los libros que, que para prepararse, para educarse, para... Temas amar, muy algo, importantes. No no, no no había el consumo de libros, la verdad. estaba La gente estaba enviciada en la música. Exacto. Por eso comentamos lo que comentamos porque lo tenemos por experiencia personal vivida. Uh -huh. Y porque yo mismo, tiempo atrás, yo no quería saber nada de esto. Ajá. Sí. No me interesaba. Entonces, le estoy hablando de experiencia personal. O estamos hablando sí. de experiencia personal. Así es. Mi amada, mi amado. Qué importante es entonces que reflexionemos. A mí me gusta mucho reflexionar. Así es. Y... Reflexionar en las cosas de Dios para bendición. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sí quiere que tú y que yo y que nosotros podamos ser el especial tesoro de, de nuestro Dios. Así es. Fíjate que este, hay algo bien. Bien importante y muy interesante. Aquí a continuación de, de, del, del versículo 6, del capítulo 7, uh -huh. eh, y quiero leerlo para, para que se pueda entender mejor. Uh -huh. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, porque habla verdad que todos los pueblos que están sobre la tierra. Uh -huh. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os, he queri os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais, erais el más insignificante de todos los pueblos, o sea, de Israel, ¿verdad? Uh -huh. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, uh -huh. quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y Rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Fíjate nada más. Qué, qué, qué, qué, qué tremendo, mi ¿Qué? amada, mi amado. Importante. Eh... Los videos cortos para nosotros son casi imposibles hacerlos. Porque hay mucho que, que comentar, mucho que decir. Amén, así y, es. Y, y mucho que leer en un momento dado. Pero qué, qué hermoso es, eh, estabas leyendo ahorita ahí el, el último versículo. El 9 y el, el, el nueve. luego está el 10 para terminar. Ok. Sí. Sí, sí. Y que da el pago, el pago en ¿no? persona. Al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. En persona. Ay, wow Dios. wow Imagínense, por ejemplo, toda esa gente que anda haciendo daño, que anda matando y todo eso. Tiene su consecuencia. ¿Tiene su, va, sí, va los de que hacen maldad, los que la mentira, el, el, el robo, el asesinato, o sea... Sí, Ay, qué tremendo, qué tremendo. Mire voy a hablar aquí ahorita un poquito de, de Trump. El presidente Trump, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no lo volvieron a elegir? Por tantas mentiras que decía y, y por tanto detalle que hizo. Sí, mal. La, la, la incitación de, de, de, de desastre en, en el Capitolio y todo eso. Allá en México. ¿Qué pasó con López Obrador? Y perdón que les metamos un poquito de esto. ¿Pero qué pues, pasó? Pues es que es lo que estamos viendo, viviendo. O sea. No es la misma votación la que acaba de pasar que cuando los, se le dio el, el, el trono de, de, de, de presidente. Uh -huh. Para no, nada. No, no, ¿eh? no, no. Pero empezó y empezó mal destruyendo un gran aeropuerto que se iba a hacer por tratar de ser uno pequeño. Destruyendo todos los bienes que había en la nación. Increíble todo eso que ha acontecido. Y, y más cosas que no vamos a No, no, no, no, ya, no la gente ya, ya la gente ya lo sabe. Eh, pues ojalá. Esperamos que lo sepan. Eh, sí. Este, entonces, pero Dios, Dios da el pago. Y, y uno de los pagos ya. López ya lo recibió. Ya la gente no está con él, como en el principio. Así es. Ya no está con él, lo siento, no está no, con no, él. No, no, no, no puede ser así, no puede ser así. Y no va a estar con él tampoco, ni con la gente de él. Porque se están dando cuenta de todo el engaño que Toda ha habido. Toda la de Todo eso, pues van a recibir su pago y están recibiendo ya... Los primeros pagos de esta situación. En persona. Uh -huh. Entonces, Para mi mismo. amado, y esto nos lleva a cometer más errores en la vida si nosotros no tenemos el cuidado de lo que está pasando. así Entonces es yo te digo, ten cuidado. Así porque es, así viene, es. viene el pago. ¿eh? Viene el pago. Tu obvio, mío y de todo mundo. Y no importa cuál sea nuestra posición. Si no estamos bien, no andamos bien, no hacemos el bien, vamos a recibir nuestro pago. Así es. Okay, y ahí terminar. en Deuteronomio 6, uh, 6, 20, este, nos dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás en el 21, entonces dirás a tu hijo... Nosotros éramos siervos de faraón en Egipto uh -huh. y Jehová nos sacó Egipto con mano, de Egipto con mano poderosa. Y Egipto representa tierra de esclavitud, representa tierra de maldad en cierta sí. forma. Y Dios nos quiere sacar de eso. A ti y a nosotros y a todo el mundo. Uh -huh.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 valdrá la pena estar estudiando, valdrá la pena conocer al Dios grande, fuerte y todopoderoso, valdrá la sí, pena amén. estar en estas cosas, créeme lo que sí. Amén, así es. Todo, toda la gente está en esto, lo siento. Sí. Aún hasta pastores se han desviado del verdadero camino. Sí. Sí, verdaderamente. Y, y nos mandó, nos mandó Jehová que, que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tremendo. Déjame decirles algo. Y con eso ya vamos a cerrar. Nos consta con todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, cuántos siervos de Dios se han equivocado y se han desviado tremendamente. Y hemos visto las consecuencias que ha habido. Por eso habla aquí del pago. Sí, el pago. Lo entranme. hemos visto. El pago en persona. Esos siervos que, que le servían al Señor <coughs> cayeron. Y algunos no se han podido levantar. Y algunos se han levantado, pero como que ya... Pero ya, ya no, no ha sido Ya, lo ya mismo. no es igual. Ya no ha sido lo mismo. Ya, ya quedan no es igual. Como, como los tigres quedan manchaditos. Es como cuando este, arrugas una hoja bien arrugadita y luego la extiendes. Ya no queda igual. Ya no queda igual. Ya quedan todas Aunque las marcas. Aunque la planchen. Ah, quedan todas las marcas, sí. ¿eh? Ok. Entonces, mi amado, mi amada. Así es. Saca lo mejor para ti... De este mensaje. Para que seas un tesoro especial para Dios. Pero saca lo mejor de eso. Y compártelo. Aleluya. Saca para ti. Es como cuando agarras una, una naranja. Y, y, y la exprimes. Y le sacas todo el juguito. Ay, qué rico, ¿verdad? Amén, amén. Entonces... La Sagrada Escritura ya. viene a ser como esa Araba naranja. Glorificados el nombre del Señor. Que tiene que estar ahí sacándole el jugo, sacándole el jugo y sacándole el jugo. Y se convierte en una fuente inagotable. Y esto pasa como el aceite de, de la vida que no se le agotaba. Uh -huh. Y por más que llenaba cubetas y baños y, y no sé cuántas cosas más. Y no se, es, no se le agotaba. no se le agotado. Así debemos de ser, tratar de ser nosotros también, mi amado mi amada. Amén, así tratar es. Tratar de extraer todas estas cosas buenas de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso te hablamos de ella. Y por eso te hablamos de que no permitas que te prediquen si no están usando la Biblia. Así es. Es que es increíble. Así es, el efecto así es. que hace cuando te predican de la palabra de Dios. Es increíble. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Y bueno, que, que, que le, la volví aquí, pero es que quiero que te des cuenta que se que si oigan el micrófono, que es la Biblia la que nos da la autoridad y la capacidad, la sí, enseñanza ya. y amén. todo lo demás. Sí, amén. Amén, amén, así Y que es. para ti lo mejor. El Señor quiere lo mejor. Y vamos más allá de eso. Yo quiero que tú seas mejor que nosotros. Amén, si tú estás es pensando así. que... No, estás muy bien. No, pues yo quiero que tú seas mejor. Amén. La superación... Tiene que ser para tu vida. No te conformes con quedarte como estás. No te creas de quien te diga que no tienes que saber más. No, no, no, tienes que saber más. Sí, amén. Prepárate con... amén. Y, y deja que Dios use Así tu es. vida. Uh -huh. de, de, deja que Dios use tu vida. Sí, amén. Pero que la use de verdad. Pero ponte en, en, en ese tocadero para que Dios te toque, para que sea su especial tesoro. Amén, amén, Así Entonces, es. mi amada, mi amado, Ay, disculpen un poquito el teléfono que está sí, ahí sonando. Sí. Eh, eh, Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Aleluya Y permítanle a Dios bendecir sus vidas Pero dejen que Dios también los use Yo quiero que Dios Amén, te use Así es Quiero y anhelamos que Dios te use a, a, También a ti Y con otra De que seas mejor que nosotros Prepárate Amén. Amén Prepárate más es. Y permite que Dios use tu vida. Y ya con eso cerramos. Sí, ya ya van casi 48 minutos. ¿eh? Sí, no, no, no. Pues, vamos, vamos a orar. Voy a pedirle después que haga una primera oración. Padre, le alabamos, le glorificamos, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Señor, por su bendita palabra, por su mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque somos un especial tesoro delante de usted Padre oh Señor ayúdenos Padre Santo a ser obedientes a su palabra sí Señor ayúdenos Señor a dar el mensaje siempre y a que pongamos por obra su bendita palabra Señor en este momento Señor le pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús que usted Señor toque las vidas Toque los corazones de las personas que aún todavía no le conocen. Padre, porque hay algo tremendo, porque usted es un Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad hasta la cuarta generación, Señor. Y Padre, necesitamos estar Bien delante de usted, obedecer su bendita palabra, ser obedientes, Padre, porque nos da el privilegio de ser un especial tesoro delante de usted, Padre, y no queremos perder ese privilegio. Padre mío, gracias por su bendita palabra, gracias por dar a su hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para venirnos a salvar, Señor, de, de todas las cosas inmundas que hay en este mundo, porque usted quiere una nación santa que le alabe y le glorifique para su honra, gloria y alabanza. Gracias por su grande amor, por su grande misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado. Gracias por la vida y la salud que nos permite, Señor. Gracias, Señor, por todas todas sus bendiciones que usted ha derramado sobre nosotros y gracias porque usted lo va a seguir haciendo Padre Santo en todas las personas que le obedezcan Señor que le conozcan Padre gracias por su amor y su misericordia en el nombre de Cristo Jesús Señor le damos Aleluya. gracias Padre Aleluya Padre le Amén. adoramos le bendecimos honramos y glorificamos su Santo Nombre gracias y ahora Señor, Señor os ruego por su misericordia. Sí, señor. Que usted ponga su mano de poder oh, sobre Cristo. cada personita que sí, está señor. viendo este video. Santo eres, los No importa cuál sea su necesidad, Señor. Sí, mi Cristo. Para usted no hay nada imposible. Sí, Señor. Bendígale, cuídele, guárdele, sánele, provéale oh, y dele todo lo que la persona necesita, sí, Señor. Sí, señor. Pero que por sobre todo. Gracias, Padre. Gracias, dele señor. el conocimiento y la sabiduría Alabanza, para conocer su palabra, entregarle su bien, vida a usted, mi señor. Gracias, y señor. que usted, señor, sea su señor sí, y su Salvador. Aleluya, sí, señor. En Cristo Jesús, Gracias, aleluya, padre. Amén. Amén. amén, amén, amén, amén, y gloria amén. A su nombre. Bueno, eso volvió a decir, eh, señor, la imagen un poquito, no sé por qué, pero bueno, ya estamos terminando. Ya cuando son 51 con 20. Dios les y... bendiga, les amamos en el amor del Señor Y compartan Compartan estos videos Esperamos que, que el Señor toque sus vidas Toque sus corazones Porque el, los tiempos son cortos Así Todavía es. tenemos el tiempo Todavía está la oportunidad Y el Señor te ama Y nosotros también Un abrazo, bendiciones de tus amigos Elida, Madrigal y... Rafael Cavazos, Bendiciones para bendiciones. todos